si bien Willy de toda la banda acá del el pez gordo fue el único que dijo voy a acomodar el depósito y que encontró, sacó de la galera a Hugo García le sacamos el polvo y acá está la venta la línea Black Matte, los clásicos huevitos 6 a 1 bueno, unos riles bárbaros que usaron toda la temporada que hicieron estrago en el mundo del pez gordo tanto la versión derecha como la versión izquierda todos acá en el pez gordo lo mismo sucede con la línea 6500 como el Pro Rocker el Classy de 5 rulemanes el Stripper el Cuffish de 4 rulemanes bueno, toda esa línea River y lo van a poder encontrar en el pez gordo al mejor precio del país sin cháchara y ya que estamos sacando cosas de la galera y perdonen que está fresquito con un matecito combo únicos en el país combo black mass en las dos versiones 8 12 libras dos tramos con caña black mass con reel black mass derecho y zurdo lo mismo caña enteras de, 8, de 10 20 libras con los huevitos de, de, de, de derecho o izquierdo precio de loco todo lo que es promo acá en el pez gordo está de remate busquenlo por todas las redes sociales que somos como la mugre estamos en todos lados y van a ver qué precio de fin de semana tiene el pez gordo, nos vemos en la próxima